¡Hola a todas! Hoy os voy a enseñar cómo me he maquillado para un maquillaje diario es decir, con el que puedes llevar a tus hijos al cole, con el que puedes ir a trabajar o, mismamente, hacer la compra. Primero, me he puesto una base de maquillaje compacto con, que es de la marca Steve Lauder el color, el color perdón, más parecido a mi piel. Luego he puesto unos polvos compactos para que el maquillaje digamos que quede más pegadito a la piel, también de la misma casa. A continuación, me he hecho la raya del ojo en color negra con un eyeliner que a la vez también lo he echado en la parte del párpado por abajo. Luego he difuminado unas sombras de ojos primeramente me he hecho la banana con un color negro que difuminé seguidamente he puesto en el medio para dar luz el color como un color carne naranjita claro y luego en esta parte interna He puesto otro color eh, más clarito todavía, como un crema aproximadamente. Luego me he hecho la máscara de pestañas de la marca Rimmel, que es con la que normalmente me maquillo. Y ya para finalizar me he puesto un, una barra de labios en color naranja perfilada previamente con un perfilador lo más parecido al labial que he echado y luego como coloretes utilizo unos marroncitos mmm, un pelín oscuros de Christian Dior el maquillaje pues solamente eh, he tardado tres minutos con paciencia y con ganas todo se consigue mañana os enseñaré otro maquillaje que podéis usar también a diario un besito y si os gusta podéis dar a me gusta en este mi canal, también os podéis suscribir y todas las fotos van a quedar alojadas en mi cuenta de Google Mars, que me podéis seguir. Adiós.